Y estamos con el unboxing de pizza Tenemos tres pisos de diferentes marcas. Tenemos la PF lista que tiene salame, pizza fresca cocida en orden de que Como ven, tiene salame, queso. Es lávate va... las manos, Juliado. Levanta las añadir tomate ahí porque se ve un poco cómodo. Entonces, le ya... damos. El peor cortador de tomate, la pena. Ahora vamos a hacer con la unboxing de pizza eh, Buena Pizza Líder, Suprema. Suprema. Con bolitas de carne, peperoni, cebolla y pintona de Lo primero que puedo ver del paquete es que pareciese que tuviese aquí salame, pero esto es plástico. la ah, bueno. eh, Es mentira. Entonces hay que tener cuidado aquí con la publicidad engañosa porque, miren, esto es plástico, ¿no? Entonces vamos a abrirlo y con cuidado para romper el paquete y ven estos platos vamos ¿no? a seguir los salamos están pegados no, mentira <risa> mentira estamos hablando de más están pegados ¿Qué te ya? cuento que es un plástico igual y aquí tiene a ver tiene pimentón huele a pimentón huele a pimentón muy bien pimentón tiene salame como salamo muy bonito bolitas de carne, que se ven solo ahí, alrededor ven solo se ven las partes que se ven ellas para no había nada, ¿Solo? solo se ven por las partes que se ven frase al bronce sí. Bueno, vamos, a esta es la segunda pista que vamos a cocinar Así es lo que de hoy en día Y ya vamos a abrir la crianza, pisa una bolita Había que mandar a este culiao a cubrir la... Masa a la piedra ¿Y y en la eh, claro, Esta nos costó $2.790, una $2.990, esta $2.990, $2.790, esta $3.990. Súmale el tomate que hay que echarle. ¿Y esta visa a veces se despierta. Eh, Viene con otro plástico. Eh? No es muy. Yo eh eh no creo que no tomate. <ríe> se cayó el tomate. No es muy. Es pero bueno. Vamos a ver, esta está abierta, mierda. Vete a es un cuchillo no, mira, que... sí. Tenemos al ayudante verde y al ayudante negrito. ¿Ya? Y acá, bueno, tiene to tomate que está más bruto. Está bien, está como piedra. Está, está congelada, congelada. esa congelado. congelado. Tiene jamón congelado, queso congelado. Está congelada esa pizza, está güey Está congelada el <risa> <risa> <Ahí risa> Está <una mente> <risa> de <inventar risa> los congelados. Sí, está de los congelados. Y bueno, sí. Congelado. O Se ve congelado no tiene le falta carne o sea tiene harto jamón pero... qué, qué, qué, ¿Qué opina usted ¿Qué, qué, eh, señor camarero bueno. olía harto pimentón, esto pimentón bueno. olía muy bien cierto sí esto no, no tiene mucho olor y eso tampoco así que bueno, vamos... el tomate negro pulido así el que toque. bueno cabros eso ha sido nuestro unboxing y monetizado esto vamos a después vamos a hacer el video de cuando estén preparados están yo ahí derretidos eh, el queso y todo eso Yo quiero ver como el chef a dar la opinión de, de cada una de las pizzas Cuál fue la mejor Tomate. como que, el chef Aquí tenemos tres opciones Tiene el medio oh. pizza Para la gente que le gusta cocinar O no le gusta cocinar en realidad porque están hechos Hay gente que le gusta pelar tomate Y bueno... Aquí lo, <ríe> lo ponemos, no? en el mundo Pero bueno cabrón, Aquí estamos con las pizzas de nuevo Mira ese vapor, mira, mira, mira Tenemos este al horno aquí como dice el fabricante De 8, 6 a 8 minutos Sí, le pusimos 10 También, bien, bien, ¿no? <risa> Me ha pasado un poco, pero me quedo... Crujente. crujiente, Crujente, no está nada ¿eh? Así que depende de la potencia del horno Y muchas cosas que, Pero, huelen bien, huelen bien las dos pizzas Esta es este, mejor lo con los tomates Como a este, antes no viene tomate Y esta tiene con, los tomates, Cher ¿sí? Los tomates que están congelados ya no sé lo que es la magia la de la termodinámica ¿eh? la, de la magia Aplicar calor, a ah, me así voy a vamos... congelar, la descongela a ver, aquí, Vamos a... aquí a repartir un poquito de tomate ahí vamos. Y vamos a probarla, y una vez que las probamos, y la otra está ahí en el horno Vamos, a ver ¿Puedo ahí? Puede... Puede... Puede... Sí, está loco ¿eh? ahí está la otra ahí, ahí está, le falta un poco porque la dejamos uno más arriba Pero... La <risa> <risa> subimos nivel ¿no? la subimos Y ahora la bajamos ya desde... la hoja, Así que después de comer la banda ¿caldó? No, no, no te vamos a probar el otra y vamos a decirle cuál es la mejor ¿De acuerdo el precio, calidad no me acuerdo gusto, cuál es cuál supongo que busca Chay sí pues esta, esta es la esta es la yungo no, este, no esta es la crianza esta es la PF Lide. no, PF y la otra es la yungo Lide. Okay, la líder me gusta el pico <risa> eh, bueno ahora estamos después de haber comido la pizza <risa> <risa> me <risa> <risa> Héctor, eh, a tu parecer, ¿cuál pizza te gusta más? La caliente La que ¡Yeah! <risa> <risa> Bueno, um, pero ¿cuál de las tres que teníamos acá? Las tres están calientes La primera La primera La primera que era la PF. Era queso, eh, salame, no era veroni, el queso de veroni y luego tiraron los zapatos encima sí la segunda que es esta, que es la crianza que era ah, bueno. jamón, tomate estaba está buena estaba buena esta, también, está, está a mí también me gustó esa eh, y después estaba la jumbo que tenía no, pimentón, no, bueno. carne, tomate y eso, la gente que el pimentón yo también estaba buena, pero la pasta estaba con media, media pimentón me sí, la, y, el, sí. y el chorizo que tenía, salame, no sé qué será Chirisillo, voy a hacer. no era muy bueno. Y es como muy líquida. No sé si se dan cuenta. Como bien. Este es tiene el queso, pero queso. Tiene harto queso. Tiene Pero es, tiene harto jugo y como grasa y cosas así. En cambio, esta es un poquito más seca. Tiene más tomate. La masa, realmente. la masa es muy, mucho más crujiente. De esas, de las tres, la masa de la mejor era esta. Según yo. Así que usted no sé qué opinan ustedes. La masa, efectivamente, es la Esta es la, la creencia bueno, así que eso, vamos a ver que hacemos con estos casos que llegaron Y con información que nos regaló Raúl no. Y sí, es bueno Así que después vamos a dar el contacto a Raúl y ver que me pueda ¿sí? decir eh, <risa> Y bueno, nos vemos, cabrón